No hace falta ser un erudito para decirle a la vida las cosas, para explicar cómo ella es una maravilla. Solo se necesitan frases sencillas. No hace falta estudiar una carrera para echar piropos a la primavera. No hace falta un trono, basta una silla, para sentarse a escribir frases sencillas. Que no sobren las grandes palabras, que se entienda la gran velborrea, que el discurso le llegue a todo el mundo, que se hable sencillo y profundo, que el discurso le llegue a todo el mundo, que se hable sencillo y profundo. Lo que se pueda explicar, hacerlo con sencillez. Para que se entienda todo. Para que lo entiendan todos. Sobre todo, se digan verdades. Que no exista jamás la mentira.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 Basta una silla para sentarse a escribir frases sencillas.